Buenas amigas y amigas de Grande Premio, soy Ricardo y en el vídeo de hoy vamos a repasar una situación que seguramente no es nueva pero que sigue alargándose dentro del campeonato del mundo de MotoGP y es la crisis en Honda Una onda que parecía que este 2023 lo afrontaba como un poco las resurrecciones, resurgir en la categoría reina pero que sin embargo el arranque de este 2023 está siendo muy complicado, con muchas dificultades y de nuevo con las lesiones por en medio. No solo de Marc Márquez, sino ahora también de Joan Mir. Y es que ambos pilotos se llegaron a perder el gran premio de Argentina. Pues como hemos comentado en el vídeo anterior... La situación en MotoGP, y es, concretamente dentro de Honda, no es la ideal, por así decirlo, ¿no? Eh, venimos de una temporada de 2022 en la cual Honda eh, ha sido seguramente su peor campaña en toda su historia. Quedaron eh, como la última marca dentro de, de, de, del, del motociclismo, quedaron también en la parte baja como, como, como equipo el Repsol Honda y arrastrando pues una gran multitud de problemas tanto técnicos como personales. Y es que Marc Márquez desde que se lesionó en 2020 ha hecho que la marca japonesa eh, no disponga de sus mejores herramientas acostumbrados a tener motos campeonas del mundo, acostumbrados a vencer prácticamente con cualquier piloto. Sí que es cierto que la hegemonía de Marc Márquez ha marcado muy mucho a Honda en los últimos años, eh, si bien años atrás Márquez no estaba y obviamente podían vencer con otros pilotos. A día de hoy, en 2023, a la actualidad, Honda planteaba esta temporada como un poco el resurgir de la marca japonesa. Ya en pretemporada tuvimos las primeras malas sensaciones con una moto que parecía no nacer del todo bien, eh, una moto que incluso el propio Márquez, que suele llevar la Honda mejor que nadie y que suele hacer la suya, como, como ningún otro piloto puede, eh, no estaba cómodo del todo, y esa ya era una señal de que las cosas, ojo, no podrían ir bien. Sí que es cierto que el Gran Premio de Portugal empezó de la mejor forma posible y que daba una luz de esperanza al equipo, que seguramente pues, hacía eh, revivir un poco esas sensaciones de éxitos del pasado. no Esa pole position de Marc Márquez sorprendente, porque fue realmente sorprendente y aprovechando muy bien un rebufo le hizo estar en primera posición. En la carrera sprint, obviamente, no pudo mantener el ritmo para ganar, pero incluso pues, mantuvo esa tercera posición. Pero en carrera, el accidente, con error incluido de Marc Márquez, esa pasada de frenadas sin poder esquivar ni a Jorge Martín ni a Miguel Oliveira, hizo que empezara otra vez una crisis dentro de Honda Y es la enésima, pero eh, es así. Sí que es cierto que te, hay que decir que MotoGP ha empezado muy agitada en este de 2023. Estas carreras de sprint eh, son un formato nuevo y obviamente pues, ha agitado un poco la parrilla, ¿no? Estamos hablando de que en el Gran Premio de Argentina, segunda carrera de la temporada, corrieron 17 pilotos, solo 17 pilotos con las bajas de Marc Márquez lesionado en la muñeca, de Miguel Oliveira de Joan Mir, que se lesionó en el propio Gran Premio de Argentina y de Nea Bastianini, además de Paul Espargaró, que está hospitalizado y que eh, tendrá una recuperación larga por delante. Una situación inédita, ¿no? Muchos lesionados, muchos accidentes en esta parte inicial, pero que han afectado específicamente y concretamente a un equipo. Honda se quedó sin pilotos para la carrera de Argentina no pudo participar ningún piloto en el Repsol Honda en el Gran Premio de Argentina. Una situación que no ocurría desde 1994 y que realmente eh, trastocó y mucho los planes de un Repsol Honda que ya no por rendimiento sino por quedarse sin pilotos eh, no pudo puntuar en el Gran Premio en termas de Río Ondas. Ya pasó una situación parecida en, en el año pasado con, con el Gran Premio de Alemania, de, en Sachsenring, donde eh, tuvimos como Paul Espargaró, en ese momento Repsol Honda, también tuvo problemas eh, físicos, Stefan Bradel en una moto que no acababa de dominar no pudo eh, puntuar y no puntuó ninguna Honda porque Alex Márquez y Nakagami tampoco lo hicieron, una situación que no se vivía desde 1982, esta vez sí que hemos tenido las LCR, las satélite en los puntos, con Range noveno, Nakagami décimo tercero, son los dos pilotos que mejor están yendo hasta ahora en este mundial, obviamente, porque han podido puntuar en ambas carreras, Márquez solo tiene siete puntos, Mir tiene solo cinco puntos, eh, que consiguieron el Gran Premio de Portugal, tanto en sprint como en, en carrera, y el campeonato, bueno, sí que es cierto que este año se reparten muchos puntos, hay muchos puntos por conseguir, porque las sprints ahora dan también muchos puntos, eh, hay un reparto mucho más, mucho más rico de puntos, ¿no? Y obviamente el, el, el que va líder a día de hoy es Marco Besec, con 50 puntos, eh, le siguen las Ducati. Tenemos a Alex Márquez, que por el contrario de su hermano, sí que ha empezado muy bien en este inicio de arranque de, este arranque de 2023, pero son solo 50 puntos los que tiene Besec. Y Bagnaya cayó, el gran favorito de este campeonato, se fue al suelo. En Argentina no pudo puntuar y Márquez, pues podríamos hablar de que está a 43 puntos del liderato. Si hacen bien las cosas, si empieza una remontada de verdad, no está perdida esta temporada. Sin embargo. Eh, empieza a, a, a quedar un poco el contrarreloj, ir a contrarreloj en esta, en esta situación de crisis dentro de Honda. Hay que mejorar la, la, la moto, eso ha quedado evidenciado y es necesario. Sin embargo, hay tiempo para ello, hay tiempo para mejorar, pero hay que hacerlo ya. Si no, va a ser otra temporada perdida, otra temporada con un Márquez Campes, Había tocado, lesionado, también su compañero Jean Mir, otro campeón del mundo y que sin duda... Eh, les necesita onda a los dos, recuperados, sanos y eh, con buenas sensaciones de una moto que le tiene aún mucho que, que dar a estos dos pilotos y un equipo que necesita encontrar la senda del éxito lo antes posible para no caer en una crisis aún más profunda de lo que viene siendo ya los últimos años. Y a vosotros, ¿qué os parece este arranque de MotoGP de 2023 y esta situación de onda? En, en este arranque de, de temporada, deja un comentario y nos leemos.